habla Sí, eh, buenas tardes ya. Eh, vamos a comenzar la, la última mesa de, de hoy, que es Urbanismo Sostenible y Derecho a la Ciudad. Eh, en primer lugar, felicitar a la, felicitar la jornada, felicitar el que se realicen estas jornadas en el Congreso, porque entendemos que, eh, que es fundamental el debate y en el marco del cambio de, del, del cambio de paradigma. Estamos peleando porque la vivienda no sea un bien de mercado con el que lucrarse, sino que sea un derecho efectivo, como marca lo han dicho antes el artículo 47 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que fija que los poderes públicos promoverán y establecerán las normas necesarias para hacer efecto este, este derecho. En ese sentido, eh, poner sobre la mesa el eh, la reunión que tuvimos el, en junio de, de este año con la relatora de, eh, de vivienda de, de las Naciones Unidas, eh, Leilani, donde apelaba a los y las diputadas de esta Cámara a modificar la legislación para hacer efectivo un derecho que en España no existía. Y hace referencia también al informe del Defensor del Pueblo del año 2020, que establece como una de las debilidades de de España, las dificultades que tienen los jóvenes, eh, tanto en el empleo como en el acceso a la, a la vivienda. El empleo por la precariedad, la vivienda por las dificultades de acceder a, a unas condiciones dignas de, de vida eh, que tienen consecuencias también, como el mismo informe expone, en el envejecimiento de la población en nuestro, en nuestro país. En ese sentido, agradecer la, la presencia de, de los ponentes en, en el día de hoy. Eh, contamos con Eva Álvarez, que aquí a mi derecha eh, geográfica <ríe> es profesora de urbanismo Gracias. de la sí. <ríe> <ríe> <ríe> profesora de de urbanismo de, de la Universidad Politécnica de, de Madrid. Eh, también ha sido en los últimos cinco años, durante tres años ha sido profesora de urbanismo en el grado de fundamentos de la, de la arquitectura en la Universidad Rey Juan Carlos. Y también durante cuatro años personal de investigación de la Politécnica entre 2008 y 2012. Está a mi izquierda, eh, también geográfica, ya por seguir con la. Con la desde su perspectiva. Al desde revés, mi ¿eh? perspectiva, mi por, no, por, ¿eh? no hacer, ¿eh? por no hacer los juicios políticos. Íñigo ¿no? eh, Magu Magureri, eh, abogado urbanista, experto en políticas urbanas. Eh, su experiencia profesional está relacionada con el mundo del derecho urbanístico, que ha ejercido tanto desde la administración local. Como autonómica vasca. Eh, en su trabajo como profesional independiente colabora con, con administraciones autonómicas y ayuntamientos y ejerció como director de suelo y, y urbanismo, eh, donde impulsó directamente la redacción de la vigente ley vasca de, de vivienda, de, de suelo y urbanismo eh, 2-2006, así como su normativa reglamentaria para el desarrollo de la misma. Y eh, en último lugar, y y primero en orden de palabras está Jorge Dioni, que es autor de La España, eh, de, la, la España de las Piscinas. Eh, durante, durante los años del boom inmobiliario se construyeron más de 5 millones de, de viviendas en España. Islas verdes eh, por las zonas comunes y azules por las piscinas, eh, situadas afuera de las ciudades, eh, donde eh, viven los jóvenes, eh, los hijos y los nietos de... ...de aquellos que habitan la España vacía o la España vaciada... ...y un desarrollo que según, eh, según eh, denomina Jorge en el libro... ...la España de las piscinas... Eh, ...da lugar a un mundo de hipotecas, de, eh, de centros comerciales... ...de varios coches eh, por unidad familiar... ...en definitiva un mundo de, de barrios eh, que fomentan el individualismo... aislado y desconectado de lo social... ...y por tanto aporta el debate sobre, sobre vivienda... ...que eh, suele centrarse muchas veces en los precios de los alquileres... En, ...en la gentrificación, en el vaciamiento de la España rural... ...es la cuestión del modelo de desarrollo urbano. Eh, creo que aquí cabe aplicar el, el principio de vive como piensa... ...o terminará pensando como vive. Eh, lo digo por esas urbanizaciones que nos aíslan eh, de la sociedad... Eh, y dar lugar culturalmente al desarrollo del individualismo eh, tan necesario para la implementación después de políticas neoliberales y tan necesario y objetivo también para, eh, de la extrema derecha para poder aplicar a sus políticas. El romper el sentido de comunidad, el acabar con los servicios públicos, el acabar con lo común para eh, desarrollar una sociedad individualista. En ese aspecto, eh, daros las gracias a los, a los tres participantes. ...simplemente aportar desde mi punto de vista, desde, desde lo, lo político... ...algunas de, la, de las experiencias que también se han dado en mi territorio... ...yo soy diputado por la provincia de, de Sevilla, en la anterior mesa se la Lucía... ...y Héctor, de, de experiencias en Cataluña y, y en Comunidad Valenciana muy, muy interesantes... Eh, ...creo que, que en Sevilla también hubo eh, experiencias muy interesantes... ...que permitieron avanzar en sostenibilidad, movilidad sostenible, urbanismo... ...comprometido con el medio ambiente, en justicia habitacional... ...y podemos citar desde municipios rurales como, como Marinaleda... Que, ...que seguro que conocéis, que han permitido el acceso a la vivienda... ...de autoconstrucción en régimen de alquiler a, a 15 euros... ...se construyeron más de 250 viviendas... ...en un municipio que no llega a los 3.000 habitantes... ...experiencias también como la de eh, Sevilla-Ciudad... ...donde hubo una lucha política muy, muy fuerte entre, entre 2003 y 2011... Eh, ...los gobiernos progresistas de, de PSOE con, con Izquierda Unida... ...antes de la llegada de Zoido al, al Poder... ...donde se creó Tainza, que fue eh, una oficina técnica... ...de asesoramiento al inquilino en situación de abuso... ...que cambiaba el paradigma también en esos años... ...como una administración local potente como, como el Ayuntamiento de Sevilla... Eh, ...se podía situar eh, del lado de aquellas personas en situación de vulnerabilidad... ...o el parque social de vivienda que establecía también en la ciudad... ...la obligatoriedad en todas las promociones de reservar viviendas... ...destinadas a personas en, en situación vulnerable. Así, por ejemplo, se construyeron eh, 250 viviendas sociales... ...en la milla de oro de Sevilla, donde los pisos no bajaban del medio millón y el ayuntamiento puso pisos en régimen de venta por 90.000 euros, y en régimen de alquiler actualmente todavía se encuentran en torno a los, a los 100 euros. La experiencia también muy importante de la red de vía, de vía ciclista, que siguiendo el modelo del, del metro eh, de la red de metro, se agregó carriles bicis eh, seguros y que permitían un cambio en el, en el modelo de… ...de movilidad de la ciudad... ...apostando también por las peatonalizaciones... ...que supusieron una lucha... Eh, ...muy importante también... Con, ...con la derecha y con... Y con sectores del comercio... Eh, ...que hoy... ...hacen que sea irreversible... ...porque los mismos sectores que se opusieron... ...en, en aquellos momentos a la peatonalización del centro... ...por ejemplo... Eh, ...hoy son los principales defensores ...del, del mismo, el bonobús solidario... Para, eh, ...para trabajadores, personas desempleadas... ...que podían hacer acceder al transporte público de, de, forma, de forma gratuita... ...o la, la batalla fuerte que hubo... ...para frenar el pelotazo urbanístico en Tabladas... ...la dehesa de Tablada ...que cuenta con 300 hectáreas de pulmón verde... ...junto al Guadalquivir, cerca de, de Doñana... Y que, ...y que supone también un, un pulmón para la ciudad... ...y que se evitó la, la construcción de vivienda en ese, en ese, en ese suelo... Pone también en, en valor la, la Ley de la Función Social de la, de la Vivienda del año 2013 en eh, la Junta Andalucía, por parte de la consejera en su día, Elena Cortés. Eh, una ley que, que tenía que fue única en, en su momento y que eh, pretendía evitar desahucio, combatiendo la especulación, expropiando temporalmente el uso de la, de la vivienda a los bancos y a los grandes tenedores para eh, que pudiera cumplir esa función ...función social y limitando también o ejerciendo un efecto disuasorio para evitar desahucios. Todas estas políticas como eh, la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible o el Plan Andaluz de, eh, de la Bicicleta... ...que tuvo proyectos con plazos y, y presupuestos y colaboración con los ayuntamientos en condiciones ventajosas... ...para eh, cambiar el modelo de la ciudad, pues como sabéis fueron rápidamente revertidas... ...en un momento también de crisis económica donde se produce la expulsión de, en, de Izquierda Unida en, en el Gobierno de la Junta y, y el Gobierno posterior del Partido Socialista con Ciudadanos y posteriormente la, la llegada de la derecha, que hizo que eh, inmediatamente se revirtieran las políticas en, en vivienda Creo que son experiencias también importantes junto a las que se han puesto sobre la mesa y en ese aspecto agradeceros la ...la presencia y, y darle, la palabra, darle la palabra ya a los ponentes, empezando por, por Jorge. Muchas gracias, estoy a tu extrema izquierda. Sí. <risa> ah. Perdón, ahora ya sí. Eh, pues muchas gracias a las organizadoras por la invitación a esta mesa... ...sobre urbanismo sostenible y derecho a de la ciudad... Eh, mi intervención será menos técnica y voy a hablar de urbanismo disperso, rotondas piscinas, que ni es sostenible ni es ciudad. De hecho, en algún texto recibe el nombre de, de anticiudad. No es algo nuevo. ¿eh? Desde los años 70, 80 en Estados Unidos ya hay textos de, que hablan de la depredación del territorio, del uso del coche, etcétera, etcétera. Eh, el uso del coche es clave, claro. Si se construyó donde Cristo perdió el gorro, toda esa gente se mueve, eh, y también habrá que llevarle servicios, cosa que suele olvidarse cuando se permite la urbanización donde Cristo perdió el gorro. El compañero comenta que es de Sevilla. Claro, una solución es privatizarlo. En Sevilla, no sé cómo andar ahora, había un proyecto que se llama Waterland, que era maravilloso. En Espartinas, que es un pueblo del área urbana de Sevilla donde se han construido un montón de chalets, Waterland iba a ser un parque temático con el spa más grande de Europa. El spa más grande de Europa. En Sevilla, año 2021, súmate al reto del agua. Bien, pues de ese parque temático dependía la conexión con la vía principal, con lo cual en Espartinas, como el parque temático está parado, la conexión está parada, con lo cual se producen unos atascos tremendos ahí. Bien, es lógico que se olvide que en las casas habrá gente, porque en España la vivienda es un bien de mercado, no es para que viva gente, es para ganar pasta con ella. Claro, la extensión de los desarrollos urbanos hace que sea poco eficiente, por ejemplo, desarrollar modelos de transporte público. Esa es la idea. Porque la movilidad es uno de los criterios de, de segregación. Si quieres vivir ahí, tienes que tener varios vehículos por unidad familiar para poder, para poder moverte. Pero también quiero, pen, quiero plantear qué quiere decir eficiente. Eficiente quiere decir rentable. ¿Qué habría que pensar si los servicios públicos tienen que ser rentables? o responder a otros criterios como la articulación del territorio servir la sociedad estamos en 2021, estamos en el modelo que estamos y no hay territorio ni sociedad, sino mercado y propiedad privada y el sector público tiene que ser rentable para que el sector privado pueda no serlo eh, cuando se habla de sostenibilidad suele hablarse de la ciudad de los 15 minutos claro, ojalá <ríe> ojalá Ojalá fuera posible, eh, pero no es el país que se ha construido. En los últimos 25 años se ha promocionado la dispersión con desarrollos urbanos segregados de la ciudad y con otros elementos como la política de distrito único para los servicios y otros elementos como la promoción directa de la, de la opción privada. Es decir, oye, no te construimos un instituto, pero puedes ir a ese otro. ¿eh? Aunque esté a media hora ese otro, que es concertado privado, al cual te facilitamos que vayas con unas deducciones fiscales y al cual eh, no va a gente rara. <risa> eh, cuando aparecen las estadísticas sobre movilidad, se suele poner el foco en los desplazamientos cortos y se interpretan como prescindibles. Bien. Animo a pensar qué otra opción hay en un modelo de horarios imposibles en este modelo de dispersión urbana. Qué otra opción hay en lugares donde no hay transporte público. Deberíamos pensar que quizá muchos de estos desplazamientos cortos y prescindibles quizá no son eh, gente egoísta, sino son, se apellidan conciliación. ¿no? Creo que la clave es que estas políticas que quieren establecer criterios de sostenibilidad eh, deben tener en cuenta que este, el país que se ha construido, o sea, el, el territorio, el, el mundo que se ha construido, si las administraciones han enviado a millones de personas fuera de las ciudades endeudadas a 30 años no se puede intervenir como si eso no hubiera sucedido y que las administraciones lo han promovido, eh, decía Martín, asiente, es así, es decir, los ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, cajas de ahorros donde estaban los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas eh, lo han promovido y se sabía que esto era eh, insostenible, es decir, el, el año 99 el documento de estrategia territorial de la Comisión Europea ya señaló que el crecimiento en de las periferias era, era insostenible. 1999 eh, no estábamos para estas cosas porque es decir, la fiesta estaba, estaba empezando. La opción es eh, pensar en, en, en el modelo. Es decir, si intervenimos sobre esta realidad con planteamientos eh, privados y planteamientos individuales, Después no nos sorprendamos cuando triunfen las políticas que defienden que el mundo es privado e individual. ¿Eh? Yo creo que esa es la clave y lo que plantea. Bien, cambiar un poco el modo de pensar. ¿no? Creo también que cuando hablamos de urbanismo sostenible deberíamos pensar en la sostenibilidad social. Hace varios meses un medio recogía la encuesta de condiciones de vida del INE, titular. La pandemia cronifica la crisis de las clases medias. El 20% llega con dificultad a fin de mes. Bueno, si uno llega a fin de mes, igual no es clase media. Pero, claro, clase media porque triunfa, porque sustituye al término anterior, clase trabajadora, y porque por lo general a todos nos gusta estar en el medio. ¿Mm? Normalmente, siempre se suele poner el, el foco en eh, la clase, me, la clase mmm, trabajadora baja que quiere parecerse a, pero es que por arriba tampoco hay nadie que diga yo soy rico. ¿Eh? clase media, todo el mundo que vive en barrios bien y tal, no, no, yo soy de clase media. En, en, en el medio tenemos como una tendencia a juntarnos en el, en el medio, al menos eh, psicológicamente, al menos de momento. <risa> el estudio decía que había dos eh, elementos clave en ese no llegar a fin de mes, la vivienda y tener descendientes al cargo, ¿Mm? algo que indica que nos dirigimos con entusiasmo a una crisis demográfica, pero bueno, eso es otro tema. Y la vivienda es un problema porque ese es el modelo, porque el objetivo de la vivienda en España no es que las personas vivan en ella o desarrollen su vida en pareja o no, teniendo hijos o no, como les de la gala, sino crear mercado y propiedad. En España los destinatarios de las políticas públicas nunca han sido los ciudadanos. sino el sector inmobiliario privado, propiedad, recalificación, financiación, promoción, construcción y comercialización, este combo siempre cuenta o siempre ha contado o mayoritariamente ha contado con ayuda institucional para crear mercado y promover vivienda en propiedad, sobre todo tras el proceso revolucionario que define nuestro marco político, económico y social, la guerra civil. <risa> eh, se comentaba antes, en otras capitales no se entienden, ¿eh? es que no tienen nuestra historia. <risa> claro, es complicado entender el modelo rentista sin todos los registros de la propiedad de los años 40. La función de las administraciones públicas es mantener y animar al sector privado al que se lea el nombre de inversión, que siempre mola. Inversión, inversión, viene la inversión. Como no venga la inversión, viene el apocalipsis. ¿no? Esto es algo que se vio con claridad en la crisis de 2008. Las administraciones hicieron cargo de carteras inmobiliarias de las cajas. Prefirieron venderlas a fondos de inversión, cuyo aterrizaje también habían facilitado legalmente que creara una cartera pública. En algunos casos se vendieron carteras inmobiliarias con descuentos del 90 o 95%. Es decir, se hablaba del precio. Prácticamente se vendieron pisos a mil pavos, <risa> a fondos de inversión, no a gente. La legislación también estimula la promoción privada y la compra privada a través de los incentivos, deducciones fiscales, ayudas directas… Etc, etc, etc, Y la vivienda social también suele acabar en propiedad y en el mercado. Esta es una clave. Eh, el, la vieja frase de que queremos un país de propietarios, sí. De momento vivimos en un país de propietarios y como en el caso anterior, creo que es importante tener en cuenta la realidad para intentar cambiarla. Casi 7 millones de viviendas construidas entre los años 50 y el siglo XXI, en 2015, con dinero público, terminaron convertidas en patrimonio privado. Esto es algo que crea ideología, al igual que otros dos factores importantes. La mayor parte del ahorro familiar es inmobiliario y las propiedades inmobiliarias son también la principal vía de transferencia de riqueza entre generaciones. Propiedad, familia y herencia, igual son conceptos que no nos gustan. Porque hemos leído a Foucault, hemos leído a Butler, hemos leído a mucha gente, pero propiedad, familia. Y herencia es conceptos básicos a los que mucha gente mucho, en muchas partes del mundo dedica su vida. Con lo cual hay que, creo que intentar entenderlos para transformarlos, no intentar enfrentarse con ellos, porque será muy, muy complicado. Alguien que tiene ese producto no quiere que su precio baje, insisto, y no son ricos ni egoístas. En el mundo de la precariedad del flujo, legar una casa es importante, también a nivel simbólico. Y creo que es importante entenderlo para actuar con una visión general y evitar polémicas basadas en la competición de grupos. Y me explico. Hace unas semanas el New York Times publicó un artículo sobre las medidas del gobierno ...sobre la subida de la luz. Y en él decía que Unidas Podemos era un partido comprometido con la protección de los hogares más vulnerables. Frase que fue bastante celebrada. Cuidado. Ya viene el, el señor gruñón Bien. Ese mismo día, o un día después, sobre otra medida, la subida del salario mínimo interprofesional, Manuel Pérez Sala... Presidente del Círculo de Empresarios, sostenía en Expansión que defender una subida del salario mínimo suponía anteponer los intereses de las personas que trabajan sobre las personas que no trabajan o tienen dificultades para encontrar un empleo. Los más desfavorecidos. Qué enrollado Pérez Sala, ¿no? Y qué enrollado los del Círculo de Empresario? Muy preocupados por, por los más desfavorecidos, por los de abajo. No. Dividir funciona. Aunque sea mediante el cinismo, Funciona cuando quizá no existe organización o articulación del territorio de la sociedad a base de organizaciones eh, muy fuertes. Esta división entre las personas que pueden vender fuerza de trabajo y las que no lleva siendo años usada para degradar el marco de relaciones laborales. Lo mismo que otras como insiders y outsiders, trabajadores con convenios sin él o la división generacional, por no hablar de otras, bastante más peligrosas. Todos estos ejes son formas de desplazar un conflicto, que es cómo se reparte el dinero, no de dónde sale. El dinero sale del Estado, siempre. Solo saben los primeros los neoliberales. El dinero sale del Estado. La cuestión es cómo se reparte. Eh, con lo cual, la diferencia es la redistribución. Es decir, la izquierda defiende la distribución. La derecha es la acumulación, la izquierda el trabajo, la derecha al el capital. ¿Y la propiedad? En teoría la acumulación es todo lo contrario a la defensa de la propiedad personal. Es algo que se explica en el capital y en el juego que representa el modelo capitalista, el Monopoly. Uno se queda con todo ¿eh? y se queda con las casas de todos los demás. Es el objetivo del juego. Y bueno, es algo que igual... Veremos en el futuro con medidas como las hipotecas inversas para completar la pensión de los que han tenido la vida laboral tras la caída del muro. Ojo con lo del país de propietarios porque igual estamos dejando de serlo. ¿Por qué? Porque igual ya no es necesario. Eh, yo invito a pensar que para mucha gente la propiedad funciona como un bote salvavidas y que sería interesante pensar de forma más general y evitar esas divisiones entre propietarios e inquilinos, como se deja a la derecha la defensa de la propiedad, mal. <risa> es decir, ¿Quién pensamos que vive en, en, en ciertos sitios? ¿Quién pensamos que vive en, en, en Parla Este? Me hablaba alguien antes Parla Este, en Arcosur, en Zaragoza. Eh, yo creo que sería interesante dejar de usar el concepto clase media aspiracional, ¿eh? porque todas las generaciones han sido aspiracionales, todas. Mis padres lo fueron, mis abuelos lo fueron, mis bisabuelos lo fueron, todas. Hemos tenido esa visión de que, eh, que mi hijo vaya a la universidad, que mi hijo no empieza a trabajar a los 12 años. Quizá las nuevas no están dejando, están dejando de ser aspiracionales y eso es un problema. Volvamos a situar las, las aspiraciones en la política en lugar de dejarlas al, al, al consumo. ¿no? Bien, esa es la... La cuestión tratar de volver la vivienda al terreno de los derechos, que es lo que se ha hablado antes, que es donde nunca ha estado en España, que empieza a estar. Es lo que, hay que Y yo creo que para eso hay que tener en cuenta la propiedad, aunque no nos resulte agradable. ¿no? Con esta ayuda de la burbuja, miles de personas en toda España, en Arcosur, en Zaragoza, pero también en el Cañaveral, aquí en Madrid, vieron cómo sus viviendas se paralizaban. ¿Mm? Habían puesto ahí los ahorros, los que aguantaron y nos nos dieron por perdidos tuvieron que seguir pagando, tanto el alquiler como la cuota de la cooperativa, porque el sector privado siempre gana. Y quizá sería interesante intervenir para corregir esa relación, correlación de fuerzas también en el proceso de compra. Y sucede lo mismo con la hiperprotección de la deuda. Recuerdo que hace unos años se hablaba mucho de la acción en pago. sistema por el que la entrega del bien salda la deuda. Eh, veo que, con alegría que ha regresado con el, con, el, con, con el volcán en La Palma. ¿Por qué? Porque las personas que han perdido su casa y tienen una hipoteca, a pesar de que el volcán se te ha llevado la casa, sigues teniendo que pagar ¿no? la hipoteca al sistema financiero al que hace unos años has ayudado a rescatar. ¿Mm? La acción en pago también influye en que los espacios sean menos homogéneos y menos segregados, que es algo clave en, en que el urbanismo cree ideología, en que los espacios sean segregados homogéneos, que ahí siempre viva la misma gente, gente muy parecida. ¿Por qué? El actual modelo de deuda exige estabilidad. Se logra a través de cuatro patas la pareja, por eso viven familias con hijos, porque necesitas dos personas para que, eh, si uno de los dos tiene problemas, el otro sostenga y las otras cuatro patas los ascendientes. Claro, eso deja fuera muchísima gente, gente que quiere vivir su vida sola, gente que no tiene ascendentes en, en España, gente que no tiene ascendentes con pasta. ¿Mm? También también bueno, se podría hablar de los conocidos problemas, la falta de servicio, dejar en manos privadas la movilidad, pero bueno, eso ya es más conocido, ¿no? dejar en manos la movilidad, como el caso de Espartinas, que comentaba al principio. Aunque no nos guste el coche, para mucha gente dos kilómetros en la carretera, que no te hagan dos kilómetros de carretera, suceden Espartinas y suceden Móstoles. Es terrorífico. Que el coche no os gusta sí, pero también hay que tener una visión general de cómo quitamos el coche. ¿eh? La clave es el modelo, tratar de devolver la vivienda al terreno de los derechos. Y eso, pues ya digo, requiere políticas de mayorías, eh, intervención generalizada, porque si las soluciones para un problema público y colectivo son privadas e individuales, aceptamos que el mundo es privado e individual. Y no deberíamos sorprendernos cuando triunfan las opciones que manejen eh, ese modelo. Y muchísimas gracias. Vale, gracias, Jorge. Y le damos la palabra a Eva. Antes, recordaros, por si os habéis incorporado alguna, alguna, que si queréis hacer preguntas después a los ponentes, tenéis que, eh, que rellenarla. Tiene allende la, la tarjetita. Y, bueno, podéis pedir y hacer las preguntas por, por escrito, no ¿vale? Si se puede había... La proyección. Sí, no sé ponerlo en pantalla completa. Si quieres que vaya... Vale. Eh, pero yo no lo termino de ver en pantalla completa. ¿Es posible que yo lo vea también o no? Pero si no pues así ya está. A ver si lo puedo pasar. Se pasa, ¿no? No, no, no se pasa. No ha pasado, ¿no? No. Estoy pasando la diapositiva no. y no la veis. ¿Queréis? No sé si que no quiero yo retrasaros si no. Sí, pasamos. empiezo yo, sí. Venga, me sí. Vale, pues. Mientras se resuelve la cuestión técnica, le, le damos la palabra a Íñigo. Sobre todo para poder quitarme la mascarilla. Vengo, de, vengo desde Bilbao, vamos, estoy... en fin. Eh, bueno, primero agradecer la invitación a, a, al, al Grupo Confederal, la invitación a las jornadas sobre, el, sobre la futura ley, esperemos, del derecho a la vivienda. En relación con alguna cosa que se ha comentado, eh, yo voy a, voy a intentar ser eh, muy concreto. Eh, Héctor comentaba la importancia del artículo 9.2 de la Constitución Española. Sé que los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes sean efectivos. No solo está en el artículo 9.2 de la Constitución Española, está en el artículo 3.4 de la Ley de Suelo. El artículo <coughs> 3.4 de la ley de suelo habla, y digo literalmente, ¿eh? los poderes públicos proponen las condiciones para que los derechos y deberes ciudadanos establecidos en los artículos siguientes, entre ellos el de vivienda, sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y de transformación del suelo. Y sigue. Esto, todo esto está enmarcado en el, en el de desarrollo sostenible. El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación urbanística, es decir, el suelo que la ordenación urbanística y que los planes digan que tiene uso residencial, está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en los términos que disponga la legislación en la materia. ¿Por qué resalto esto? Pues porque una de las cosas de las que no se ha hablado, por lo menos desde que yo entré en la sala, es de tener en cuenta las dinámicas urbanas. Hemos estado hablando de cuántas cosas hacemos, esto es como el Barcelona, vaya a perdonar. ¿eh? El Barcelona tiene en cuenta cuántos goles metes es decir, está hablando de la delantera, pero no se da cuenta que le están metiendo muchos goles. ¿vale? Entonces, las viviendas, ¿por qué me refiero a esto? Me refiero a esto... Por el tema, por ejemplo, una polémica que ya no se habla de ella porque ha sido resuelta, parece que razonablemente bien, a raíz de las viviendas de uso turístico. Es decir, ¿qué pasaría si efectivamente yo dejo a la propiedad, la propiedad de una vivienda, que sea ella autónoma en la decisión de si destinar la vivienda a alquiler para que alguien viva en ella o a turismo y esto es una polémica que no solo lo ha planteado determinados ayuntamientos, entre ellos Barcelona, sino que la Comisión Nacional del Mercado, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia llevó hasta el Tribunal Supremo, llegó hasta el Tribunal Supremo concretamente al Ayuntamiento de Bilbao por decir una cosa tan grave como que no se pueden equiparar las viviendas de uso turístico y las viviendas para vivir que las viviendas para vivir son viviendas para vivir en el planeamiento urbanístico y que las viviendas de uso turístico son de uso turístico. Y por lo tanto, aunque sea la misma vivienda, el uso que se da a la una y a la otra no es el mismo. Y como no es el mismo y una está al servicio del derecho a satisfacer el, el, el, el derecho de vivir y la otra no, es lógico, es natural y es razonable que se establezcan restricciones a la vivienda de uso turístico ...que no tengan las viviendas normales... ¿vale? ...una cosa... ...revolucionaria... ¿vale? ...pero... ...se armó la de, la de San Quintín... ...porque efectivamente... ...muchos propietarios entendieron... ...que se estaba violentando su derecho... ¿vale? ...esto se hizo en la vivienda de Bilbao... ...la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia... ...lo elevó hasta el Tribunal Supremo... ...y el Tribunal Supremo... ...en enero del año 2021... ...es decir, como hace cuatro días... Eh, ...ha... ...dicho cosas tan interesantes... ...como lo siguiente... ...coincidimos con la... ...es la sentencia, si alguien luego la, la, la quiere... Se la, ...se la puedo dar... ...no la tengo aquí en mano, pero se la puedo... ...la puedo dar a la organización... ...coincidimos con la acertada apreciación... ...de la sentencia de instancia, es decir, del Tribunal Superior de Justicia... ...en el sentido de que el uso residencial... ...coincide con un lugar destinado a la satisfacción... ...del derecho a la vivienda... ...en un, en un entorno urbano... ...añadimos digno de protección... ...mientras que el uso de vivienda turística, constituye eh, en un entorno urbano también, pero lo esencial es la prestación de otro tipo de servicios. Por lo tanto, no son asimilables el uno y el otro. Por lo tanto, es cierto y es posible que desde el planeamiento urbanístico se hagan cosas. De hecho, ha habido dos sentencias, creo recordar, del, contra el plan especial de alojamientos turísticos de Barcelona, validadas. ...por el Tribunal Supremo a raíz precisamente del leading case que es esta sentencia que se hizo contra Bilbao. Es posible desde la ordenación territorial y urbanística establecer reglamentaciones al uso del suelo... ...y al uso de las viviendas para proteger el entorno urbano y para proteger el derecho a la vivienda. Para proteger las dos cosas. Y concretamente en el fundamento jurídico 5 de esa misma sentencia está hablando de cosas tan interesantes el Tribunal Supremo. ¿eh? Fijaros de qué estoy hablando. Como que el urbanismo de las grandes ciudades consiste hoy, ha evolucionado en tratar de mejorar la ciudad, adaptándola a las nuevas realidades, determinando nuevas centralidades, pero manteniendo su esencialidad. Esta es la clave y el sentido del planeamiento urbanístico, que obviamente adapta la ciudad a las nuevas exigencias, respondiendo a los cambiantes intereses generales de la misma. Por lo tanto, el modelo de ensanche ha quedado superado por otro modelo distinto de hacer ciudad, eso es lo que está diciendo el Tribunal Supremo, validando una normativa que precisamente vela por el entorno urbano, por la calidad del entorno urbano a la hora de proteger y restringir determinados usos. Otro ejemplo, plan especial del Casco Viejo. En el Ayuntamiento de Bilbao, el Casco Viejo estaba empezando a proliferar y a aglutinarse determinadas eh, locales eh, comerciales de hostelería. Había una concentración de hostelería, lo que suponía, digamos, una infracción del tema de ruidos y todo ese tipo de cosas. El plan especial establecía una normativa de distancias de, las nuevos, de los nuevos servicios de estelería que se podían poner en una determinada zona de la ciudad. Algo parecido al plan especial de usos que, que se utiliza en Barcelona. Y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijo que era razonable. Que era razonable para proteger el entorno urbano que efectivamente existiera. Eh, una distancia entre los, entre los eh, locales que se destinaban a la hostelería. Por lo tanto, no le correspondía al propietario del local decidir qué uso había que darle a ese local, qué uso comercial había que darle a ese local, sino que había determinados usos comerciales que no se podían permitir. Hay legislaciones, concretamente una legislación del año 2019, del País Vasco, hablando de los no lugares, ¿no? hablando de los centros comerciales, ...que prohíbe expresamente poner centros comerciales fuera de la trama urbana consolidada... ...algo parecido a lo que ya existía también en Cataluña. ¿A efectos de qué? A efectos de proteger el comercio urbano... ...y a no obligar a establecer una movilidad forzada eh, externa. ¿Vale? En esta misma sentencia se habla de la nueva agenda urbana... ...que pasó por el Consejo de Ministros en el año 2019 si alguien no la, no la ha consultado yo le, cons le animo a que la consulte está en la web del ministerio la nueva agenda urbana eh, y que en relación al tema urbanístico tiene cosas bastante interesantes es decir, de cara a hacer un planeamiento urbanístico eh, pues está estableciendo cosas como vincular el suelo de uso residencial impidiendo que las viviendas estén vacías eh, establecer reservas de suelo Establecer que el, uso de que el suelo de equipamiento pueda destinarse a alquiler social. Eh, evitar la gentrificación, mediante el ejercicio, que ya se ha hablado aquí, de los derechos de tanteo y retracto. Eh, y se habla de los parques públicos y privados de vivienda. En relación a los parques públicos y privados de vivienda, por pues no alargarme demasiado, yo me dedico al tema del suelo, no me dedico al tema de construirlos Es cierto que hace falta un montón de dinero para construirlo, ya lo han explicado, no hace falta ser, eh, digamos, un, un economista para darse cuenta que efectivamente hace falta pulso financiero. Pero a efectos de suelo, a efectos de la, de la obtención de suelo, suelo a unos precios razonables para poder hacer parque público de suelo para alquilar En la ciudad consolidada se puede... Eh, atribuir mayores plusvalías a determinadas a determinados suelos, a determinados solares y exigirles en contrapartida que se destine parte de la edificabilidad a vivienda protegida, o más densidad o más techo. Esto se llama actuaciones de dotación, esto en Barcelona se llama la, la modificación del plan general metropolitano y aunque tiene unos resultados, eh, digamos, no extraordinarios, pero es posible, es posible conseguirlo. Eh, se puede intervenir en determinados edificios exigiéndoles los deberes de rehabilitación. Y se si ha hecho en Barcelona, concretamente, creo que en la calle Princesa, corrígeme si me equivoco, se consiguieron 22 viviendas, si no mal recuerdo, 21 22, precisamente sobre la base de exigir al propietario de un edificio de viviendas que la rehabilitara porque estaban hechas una mierda. Y, y, y dijo, pues a mí no esto no me interesa. Le digo, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo... Para que, eh, yo dándote unas ayudas, vamos a conseguir que esto termine revertiendo, o por lo menos parte de esto, en el parque público, y estas las vamos a destinar a parques de vivienda social alquilar. Y eso es posible hacerlo. Ahora, si yo como ayuntamiento paso todos los días delante de determinados edificios y los dejo que se vayan deteriorando progresivamente, porque al sacro santo propietario del, del edificio no le interesa rehabilitarlo, pues no va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada. ¿Vale? Cuando haces algo, igual ocurre algo. Eh, otro de las cosas que a mí concretamente me, me, me llevan los demonios. El patrimonio público de suelo no es un fantasma. ¿vale? El patrimonio público de suelo existe, debe existir. ¿vale? El Estado, en estos momentos, voy a poner un ejemplo, en Bilbao, el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, que se va a aprobar probablemente dentro de un mes, eh, me atrevería a decir que el 60% de las nuevas viviendas se van a construir sobre suelos públicos, o del ayuntamiento o del Estado. Es decir, ya hay una reflexión municipal que esos suelos tienen que destinarse a uso residencial, o sea, no, eh, porque el propio Estado ya ha asumido que no tiene que seguir estando ahí, que efectivamente bueno, pues hay que hacer un proceso de transformación urbanística, etc. Ese suelo público del Estado y las administraciones locales también, ¿eh? Pero el público del Estado, ¿qué pasa con él? ¿Qué obligaciones tiene el Estado para con ellos? Pues francamente hubo en el Real Decreto Ley de Alquiler del año pasado hubo eh, una obligación o por lo menos se estableció una obligación muy genérica de que, se, que el Estado iba a poner los parques públicos de suelo a disposición de los ayuntamientos para poder hacer esto. Se lo cargó el Tribunal Constitucional precisamente porque eso no se puede hacer en un Real Decreto Ley, ¿vale? No porque fuera inconstitucional, ¿eh? sino porque no se puede hacer un real decreto de ley, pero sí se puede hacer en una ley. ¿Mm? Eh, sobre el derecho de retracto, eh, comentar una cosa que no se ha comentado, parques públicos, eh, o que se ha comentado más bien poco. Eh, creo que los vascos fuimos los primeros y luego nos han ido, gracias a Dios, siguiendo todos. Para tener un parque público hay que intentar no solo meter viviendas, sino que nos salgan. ¿Mm? Y me refiero al tema de la descalificación de la vivienda protegida, que es un escándalo es un absoluto escándalo en este país la descalificación de la vivienda protegida porque es que al final entra la vivienda por un lado y sale por el mismo sitio yo hace muchos años fui director de, de suelo a mí la mm, corresponsable digamos de, de vivienda de Andalucía me decía pero los pobres también tienen derecho a especular ¿no? bueno, sí, tal cual ¿eh? o sea, lo, lógicamente no me lo dejo el micrófono abierto, tuve más prudencia que todo eso pero es una manera de pensar en este país eh, que, que es muy, muy inveterada, viene desde hace mucho tiempo, pero, pero que, hay que, corregir, que hay que corregir radicalmente. ¿vale? Entonces necesitamos de esta ley también que, que, esa, sangría, eh, que esa sangría desaparezca. ¿no? Eh, lo comentaba Yuli, ya voy terminando. Eh, se ha hablado de reformar la ley de, de arrendamientos urbanos. Se ha hablado de reformar la ley de juicio civil, se ha hablado de reformar la ley, incluso no sé si la procesal, la penal, no sé. Se han hablado de, de reformar varias leyes. Nadie ha hablado de reformar la ley de bases de régimen local. Nadie. Y los instrumentos de planeamiento urbanístico dependen de los ayuntamientos. ¿vale? Y todo este tipo de cosas que hacemos de intentar hacer algo cuando paso por delante de la calle Princesa y veo ese edificio que se está abandonando, todo ese tipo de cosas dependen de los ayuntamientos, no solo, y no solo que tengan pasta, sino que es que tienen que tener herramientas, si quieren hacer, para poder hacer. Y yo me pregunto por qué los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en este país tienen obligaciones de delimitar zonas de bajas emisiones, tienen obligaciones de delimitar zonas de influencia turística para dar libertad de horarios. Bueno, eso porque favorece el mercado, está claro. Pero ¿por qué hay determinadas obligaciones y no hay unas obligaciones de parque público? ¿Y no hay unas obligaciones, por ejemplo, de estudiar? Si en tu ciudad existe mercado tensionado o no. Obligación de estudiar, ¿eh? no digo de declarar, sino de estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se reforma la Ley de bases del Régimen Local, artículo 25 eh, o en el artículo 26, cuando se establece esa graduación de no se establece esta responsabilidad de vivienda Estoy hablando de los municipios grandes, ¿eh? municipios que seguro que tienen mercado tensionado y que seguro que necesitan parques social de alquiler. No estoy hablando de, de municipios pequeños, estoy hablando de municipios grandes. Es cierto que estamos, y ya con esto termino, ante un cambio de paradigma, por lo menos en la política urbanística. Nosotros Hay una política urbanística que se trata de superar, que es la que venía del año 2007, que es que el suelo para vivienda asequible está en las actuaciones de transformación urbanística, en las reservas de suelo que se hacen en las actuaciones de transformación urbanística, y solo ahí, que la administración patrimonializa y vende el suelo para que ese suelo, en principio, a su vez, se ha puesto en venta, eh, a través de las viviendas, eh, y concretamente localizado en las periferias de la ciudad, que es donde existen esas posibilidades de actuaciones de transformación urbanística. Frente a ese modelo yo quiero reivindicar, digamos, aunque no sea cuantitativamente muy importante, la importancia de hablar, y el Tribunal Constitucional lo ha aceptado, de que es posible calificar suelo en ciudad consolidada, en suelo urbano consolidado. El Tribunal Constitucional ha dicho que sí, en el año 2021. Eh, que es posible destinar suelo equipamental al alquilar social. De esto... Prácticamente se intentaron hacer determinadas, eh, en Cataluña, viviendas dotacionales que tuvieron unos problemas impresionantes, porque existía el falso debate si la vivienda dotacional, si no había vivienda dotacional, tenía que ser zona verde. Y evidentemente, claro, los vecinos decían, bueno, por, por zona verde, claro, no me ponga vivienda dotacional aquí, ponme zona verde. ¿no? Bueno, pero la posibilidad de establecer reservas específicas para viviendas dotacionales eh, la obligación de constituir patrimonios públicos de vivienda, no solo de suelo, en régimen de alquiler y, insisto, la calificación definitiva de la vivienda protegida y de las viviendas que están puestas, digamos, mediante un esfuerzo público a favor de la ciudadanía. Muchas gracias. Sí. Antes de pasar a las diapositivas, no, déjame un segundo la imagen que teníamos. Bueno, en cualquier caso la recordáis todos. Eh, ¿Me la dejas un segundo? No sé quién me ha cambiado. Vale, gracias. Eh, fijaros que llevamos todo el día hablando y que me perdonen los organizadores y las organizadoras del encuentro de eh, eh, Ley Estatal de Vivienda, un nuevo paradigma. Mirar la imagen. Casitas, unifamiliares, sin espacio común y sin gente. Perdón, se, empiezo mi presentación. Ojo, ojo con cómo nos tragamos los discursos y los imaginarios que nos decía eh, Lucía antes. Cuando me llamó Alejandra y me dijo que me invitaba a una mesa de urbanismo, sostenibilidad y derecho a la ciudad, lo primero que pensé es, ¿yo qué tengo que decir aquí? Eh, de urbanismo se lleva hablando desde el año 1800 y pico, ¿no? que se constituye este concepto de urbanismo. Cuando has leído lo de la nueva agenda urbana dice que el nuevo modelo es mejorar las condiciones, esto, esto, esto es de 1800, con perdón. Eh, ese es el destino del urbanismo y ahora, ahora lo comentaré, ¿no? que es estudiar y comprender eh, eh, cómo funcionan las ciudades, que es un, un mecanismo complejo que está compuesto de cuestiones económicas, físicas, sociales etcétera, etcétera. El urbanismo, la disciplina urbanística está pensada para comprender, para mejorar. ¿Qué, qué, ¿Qué de nuevo tienes? Otra cosa es, perdón, que nos hemos pasado esto por el forro de las gónadas, por decirlo. Eh, sostenibilidad es un concepto que aparece en los años 90. Derecho a la ciudad, concepto que aparece en los años 70. ¿Realmente necesitamos eh, seguir hablando de esto? Eh, mi respuesta es que sí, es que, es que si miramos eh, eh, cómo la, la desigualdad que se produce en los territorios a escala eh, local como a escala global, eh, obviamente eh, necesitamos seguir eh, analizando y viendo, como decía Yuli, qué hemos hecho mal ¿no? para intentar no repetir eh, los mismos errores. Y, por supuesto, si atendemos a la situación de emergencia habitacional en España, necesitamos eh, se seguir analizando ¿no? esta idea de, de lo que es la disciplina urbanística, eh, que estudia los asentamientos humanos con el fin de comprenderlos para procurar el bienestar de, todas, eh, de todos sus habitantes. No es otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde ha estado el problema? Lo llevamos repitiendo toda la mañana y yo no quiero ser pesada. Pero el, el problema está en que las acciones eh, urbanísticas han venido dictaminadas por intereses privados y la Administración Pública eh, bueno, pues les ha, les ha seguido el juego a través de políticas y de todo lo que, lo que hemos estado contando esta mañana. Lo que se ha perdido de vista es que el plan urbanístico es una herramienta de gobierno democrático. Desde la revolución industrial, y fijaros que la imagen del principio es clave para eso, desde la revolución industrial se empieza a, a, a plantear la cuestión de... de, de eh, de la producción en serie. ¿no? La vivienda se convierte en el elemento de producción de la ciudad. Dejamos de pensar en ciudad para eh, que la vivienda se consolide en lo que produce la ciudad. Ya no hay eh, un modelo de, de, de la reflexión de lo común, que es el espacio precisamente que queda eh, entre viviendas. ¿no? Y revis, revisemos la imagen ¿no? que, que, que en un espacio como este eh, hemos elegido. ¿No? Eh, el, el, el plan urbanístico está para hacer efectivos los derechos de todas las personas, eh, como decía también el compañero de la mesa anterior, ¿no? con estructura administrativa, recursos, eh, organización social el artículo 47 de la constitución española que ha salido eh, hoy como no podía ser de otra manera ¿no? yo aquí solo voy a decir una cosa porque hemos hablado ¿no? a mí me encanta esta esta otra parte no de regular para utilización del suelo de acuerdo eh, con el interés general y para impedir la especulación decía hoy julie no podemos eh, hablar de derecho a la vivienda sin hablar de derecho a la ciudad eh, con perdón, pero llevamos un retraso de 43 años, vale, es decir, ya se contemplaba en el artículo 47 que teníamos que regular para hacer efectivo eh, y exigible este derecho. Eh, ya no sé si voy para adelante o para atrás. Sostenibilidad. Bueno, es, mm, vamos a ver. La sostenibilidad se convierte en el nuevo paradigma cuando en 1900, a finales de los 90, aparece en el informe Burland, pero aparece siempre, fijaros, no hay, no, no, no hay vez que no aparezca asociado a la idea de desarrollo y el urbanismo es el que se concibe con esa idea de desarrollo de producción ilimitada eh, de ciudad a través de, de la vivienda. ¿no? Entonces ahí empieza a estar el problema, porque estamos, eh, yo a, lo, a, los, a los alumnos les digo que esto es como la píldora de Matrix, o sea, nos estamos tragando eh, un concepto que es imposible. Son dos conceptos que son antagónicos. Desarrollo y sostenibilidad no son posibles. El desarrollo hace referencia a un crecimiento ilimitado, mientras que la sostenibilidad hace referencia a la conservación, a, a no poner en peligro eh, el, el, el, el, el hábitat y, y, y las generaciones futuras. ¿no? El PNUD decía ya en 2005 que para vivir con, con ese modelo de clase media de, de, de las piscinas, ¿no? ese, ese, es de, de esta imagen que tenemos incluso en nuestro cartel, necesitaríamos nueve planetas. Mirar, ¿hay alguien que tenga algún planeta por ahí en el bolsillo que nos sea de utilidad para esta cuestión? Yo vivo rodeada de ingenieros, ¿vale? Eh, Va, va a haber un, os aviso, os informo, va a haber un tren ya a la luna, ¿vale? Y desde la luna se va a explotar eh, los recursos mineros y va a ser eh, una proyección hacia Marte. Venga, fenomenal, tenemos otro planeta, alguien tiene otros seis. ¿Me explico? O sea, dejemos de contarnos milongas con perdón de qué estamos hablando. No es posible. Eh, claro, Bond decía... Eh, estamos utilizando conceptos, y vuelvo a lo que hablábamos de los imaginarios, ¿no? eh, conceptos que contribuyen a legitimar políticas que precisamente evitan transformaciones profundas y porque no abordan las causas estructurales. La píldora de Matrix, no me acuerdo si es la azul o la roja, pero de eso estamos hablando. ¿no? Eh, las agendas internacionales, ¿no? Es, no es naif, la agenda que determina todas nuestras políticas ahora mismo es la de objetivos, de desarrollo sostenible. Venga, esto, yo he vivido muchos años en África y a mí el concepto de países en vías de desarrollo. O sea, cuando tenemos una, unos niveles de desigualdad en el que el 1% tiene el 50% de los recursos, ¿de qué me estás hablando? De, no, no, de, de, de tú quédate allí, no vengas en patera, que ya te irás desarrollando. ¿no? Por osmosis, además. Es decir, eh, por... Bueno. Eh, entonces, ¿qué pasa con estas agendas de, de píldora de Matrix de Objetivos de Desarrollo Sostenible? Reconocen los efectos, reconocen la insostenibilidad, la inequidad, la, la injusticia socioespacial ¿no? y proponen eh, ideales, que yo no sé muy bien cómo los van a hacer, ¿no? donde eh, se asegure que nadie se quede atrás, que se ponga fin a la pobreza, que se asegure el desarrollo de las economías urbanas y se garantice la sostenibilidad del medio ambiente. Esto es una ecuación imposible. Hay un libro, además, que se llama... Eh, eh, una ecuación imposible. ¿no? ¿Qué dice Jordi Borja? Otra vez lo mismo, estas agendas ni critican las causas estructurales ni concretan los actores responsables que por acción o por omisión hacen de la ciudad un lugar de desposesión y exclusión. Si nos queremos tomar esto en serio y transitar, yo os pediría a todos que por aquello del discurso, por favor, el concepto de sostenibilidad lo guardáis ¿vale? Eh, o, o, o, o lo desecháis. Yo hablaría de modelo ecosocial, ¿Vale? Eh, necesitamos cuestionar primero el consumo ilimitado de recursos, la tierra. Pasar por producir más vivienda y construir más vivienda cuando tenemos 3,4 millones de viviendas vacías, pues a lo mejor las administraciones públicas no tienen más remedio para garantizar una emergencia en un determinado momento, pero olvidaros de que eso es eh, ecológico, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, Consumo continuo y limitado de recursos naturales. El gas está determinando también, aparte de nuestro modelo, de eh, los precios de cómo se cómo se hacen los precios de, de la electricidad y, y quiénes los, los disponen, ¿no? Pero también hay una cuestión de recursos finitos y de que el gas cada vez es un, un recurso más finito y está involucrado en todo esto. ¿no? El agua, el agua se va a convertir, lo llaman ya, en el oro azul, ¿no? O en el oro. Eh, yo les digo muchas veces a los alumnos, cuando cuestionan el tema de la propiedad privada de la tierra, yo doy clase en una escuela de arquitectura, ¿vale? O sea, promoción inmobiliaria a saco, ¿vale? Eh, y claro, cuando les digo que, que por qué la tierra eh, tiene que tener propiedad, que nadie cuestiona que el aire no sea público, ¿no? Y que todos, yo, tiempo al tiempo, mirarnos todos con las mascarillas, dentro de cuatro días nos van a decir que el aire es tóxico, eh, vamos a tener que comprar, bueno, no, no me quiero poner yo dramática, pero... Eh, ¿No? Esta idea de, de, de, de quién ha decidido que la propiedad es privada. ¿no? Eh, tenemos que cuestionar el consumo eh, continuo y limitado, la distribución injusta y desigual de los recursos. Lo habéis dicho hasta la saciedad. Aquí la cuestión básica es la redistribución. Es la, con esto ya me hago yo spoiler, ¿vale? pero es la organización colectiva para promover la redistribución a través eh, de las políticas ¿no? y eh, transformar las estructuras, ¿no? mientras haya eh, monopolios de, de estructuras totalitarias y autoritarias que imposibilitan los derechos. Para mí, ¿cuál es el derecho a la ciudad? Eh, eh, de, de Lefebvre decía, es un grito es una demanda, yo que no soy abogada, ¿vale? seguro que vosotros tenéis, pero, pero en realidad es, es la reivindicación de que la, que, que la sociedad, que la ciudadanía, que, que, que los modelos son transformables. Es eh, el derecho a renovar la vida urbana. ¿no? Es un proyecto colectivo inacabado. Me decía una compañera, hoy estás muy romántica, es que como no me ponga romántica y como no tengamos un imaginario real de hacia dónde queremos ir y de qué estamos hablando y soltemos lastre de conceptos que no nos están llevando a producir esas transformaciones, eh, no, no, no cambiaremos las cosas. ¿no? Eh, la, el, el derecho a la ciudad es la idea de un proyecto colectivo e inacabado cuya evolución depende de nuestra capacidad crítica de cuestionarlo y de nuestro compromiso para transformarlo. De cuestionar que las causas estructurales, la transformación de los discursos pasa por cuestionar las políticas y las prácticas que nos han llevado a esta situación, que nos ha llevado a que un 1,5% de nuestro parque sea únicamente vivienda pública cuando en Europa es del 20 o 30, o que eh, haya un, un, más de un millón de desahucios cuando tenemos 3,4 millones de viviendas vacías. Entonces, empezar eh, por, por, por transformar los discursos. ¿Para qué? Para hacer efectivo eh, los derechos, ¿no? ¿A través de qué? De cuestiones como la ley estatal de la que estamos hablando hoy, para que los derechos eh, sean exigibles. Pero no nos vale, como también hemos dicho hoy, cualquier ley. Eh, tiene que ser la ley que necesita la gente y no la que piden las entidades financieras, los fondos buitre, las inmobiliarias, las patronales, etcétera, etcétera. Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Eh, yo estoy de acuerdo que hoy es para festejarlo, yo estoy de acuerdo que, que 150 organizaciones hayan han puesto encima de la, ley, de la mesa una nueva ley de, de, de, que garantice el derecho a la vivienda, que se estén llegando a acuerdos. Eh, creo que es, que, es, que es una cuestión para celebrar y que es un primer paso imprescindible e importantísimo. Pero, pero, con lo que conocemos hasta ahora, eh, ...dista mucho de ser una ley realmente estructural que garantice el derecho, ¿no? Se sigue sin prohibir los desahucios de familias vulnerables. Voy a pasar rápido porque algunas de estas cosas ya las habéis contado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con, con las deudas? Eh, no se garantiza, lo hemos dicho hoy aquí hasta la saciedad, eh, la aplicabilidad en el conjunto del Estado... ...y sobre todo, una vez más, no se responsabiliza a quienes han eh, causado la situación... Yo le aproveché también para echarle un ojo al, al, al plan estatal 2022-2025 porque es algo concreto que tenemos encima de la mesa. Eh, el 60% de las propuestas, me vais a perdonar, pero son programas de ayuda que pueden estar bien eh, para un alivio coyuntural de las familias, pero no dejan de ser un trasvase de fondos públicos a entidades privadas. Una de las ayudas sigue siendo subsidios de préstamos. Cuando te metes en esa ayuda y buscas saber más información, te dice cómo se hizo en el plan anterior, y buscas el plan anterior y te dice cómo se hizo en el plan anterior, cómo cuernos se, se ha hecho, cuántos fondos se están yendo ahí, que es claramente lo que estamos hablando de eh, vivienda pública, que luego pasa otra vez a propiedad privada. ¿no? Hay tres eh, programas de fomento del parque público de vivienda. Un, bueno, hay, hay tres programas de fomento de, sí, de parque de público de vivienda. Uno de, de, desde las administraciones públicas, otro de disposición de las viviendas del Sareb eh, y un último de fomento del parque privado de alquiler. Cuando te lees las tres eh, ayudas, resulta que la del parque privado de alquiler es más beneficiosa que las otras dos. Son menos años, son 15 años de garantizar el alquiler, nada de lo de indefinido que hemos oído esta mañana, y además para rentas de hasta cinco veces el IPREM. ¿vale? El IPREM es ese salario eh, mínimo ¿no? de, como de unos 500 euros. Fijaros, estamos hablando de rentas de cinco veces, tengo aquí el cálculo, pero serán más o menos como 3.000 euros. Vale. Mientras que las de parque público, por ejemplo, hablan de 50 años y de rentas de tres veces el IPREM. Va a ser difícil que haya interés por parte del sector privado, que tiene los 3,4 millones de vivienda vacía, de promoverlo a través de los programas de parque público, porque no les va a rentar, les va a ser de mucha más utilidad esta última ayuda. Entonces, Yo vuelvo a lo mismo. Eh, la evaluación, decía, eh, decía Julie esta mañana, Necesitamos poner un punto de evaluación en qué medida todos estos planes de realmente son eficaces para esa propuesta de eh, incrementar ese parque público de vivienda tan necesario, no solo para satisfacer necesidades, también para, para regular los precios. Y aquí soy particularmente sensible no y también tiene que ver con los discursos. Para los que no tienen nada, para los que no son jóvenes que pueden alquilar, para los que no pueden alquilar, para los que no pueden pagar hipotecas, ¿vale?, Erradicación del chabolismo. Aquí, <ríe> y la experiencia nos dice, por ahí tengo un libro que he repartido a algunas compañeras, eh, que la política va de esto, va de erradicar, lo llaman necropolítica, hacer desaparecer a un conjunto de sujetos que se consideran que no son su sujetos de derecho. Y ahí está todo el discurso. Llevo siete años acompañando el proceso de desmantelamiento de las sabinas. no eh, Y aparecen campos de marihuana cada cinco minutos. vale O sea, son... Es increíble, ¿vale? Tiene una producción de marihuana, ¿me, ¿me explico? Es decir, hay una deslegitimación permanente, una estigmatización permanente para que todos consideremos que no son sujetos de derecho y también para que nos dividamos, ¿no? Esto que, ¿no? Los, los pobres emigrantes, los pobres eh, eh, comunidades gitanas, los jóvenes de alquiler, ¿no? Como políticas todas que lo que hacen es dividirnos en lugar de ayudarnos a sumar, ¿no? No se trata, en estos planes no hay políticas de realojo, ¿no? En, en el tema de los discursos me comentaba un compañero yo hablo de, no hablo de chabolas hablo de autoproducción del espacio estos son modelos alternativos de producción de la ciudad para quienes han quedado como la ocupación para quienes han quedado excluidos del sistema y del mercado y la administración no ha cumplido con su mandato constitucional de velar eh, por los derechos de, de estas familias ¿no? eh, por cierto Ponía un compañero hoy el ejemplo de, de los que quedan dentro del sistema y están protegidos por el sistema. ¿vale? Los que están fuera del sistema son los hombres y las mujeres libres. ¿no? Dentro estás en el sistema, al coste del sistema, y la, el sistema te garantiza seguridad. Nuestra gran movilización de los jóvenes sin futuro fue cuando el sistema dejó de garantizar esa seguridad. ¿Vale? Y con un modelo como el que tenemos y un planeta, recursos finitos, a ver dónde vamos, señoras y señores, a ver, a, a ver cómo, cómo eh, incrementa esto. Y, bueno, yo hoy quería traer con vosotros a, a estas eh, personas, ¿no?, eh, a, a las afectadas, ¿no? De, como decía este amigo mío, si ocupo hago mal, eh, si me voy a hacer una chabola en cualquier sitio, también mal. Viene la poli y me dice que no puedo construir nada, si me quedo en la calle, peor, los servicios sociales se me echan encima. Entonces, ¿dónde vivimos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué salida tenemos? Si me dicen que firme mi sentencia de muerte para que me den una vivienda, yo la firmo por mis hijos. Esta es la urgencia. Y yo aquí me emociono como Ada. Esta es la urgencia. Y sigo ya así me distraigo. <risa> eh, para no dejar a nadie atrás, las políticas tienen que diseñarse contando con la experiencia y la dignidad de quien más las sufren. Eh, si no Terminan, eh, perdón, terminan vulnerando los derechos eh, fundamentales y dejando fuera a muchas personas. No se trata de cambiar al otro, se trata de cambiar juntos una manera de estar que provoca injusticia de la que son testigos y expertos los que sufren estas situaciones y estas injusticias por el hecho de haberles sido negado este derecho. Ayer fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Nos juntamos un grupillo chiquitín porque estas cosas no son masivas y mayoritarias. El sitio muy bien elegido como veréis eh, y eh, leyeron un manifiesto en el que decían esto no cuando el día a día es angustioso cuando se tiene poco dinero cuando no se sabe si te van a expulsar de tu casa no puedes pagar la luz o directamente no la tienes es difícil mirar al futuro pero sabemos que la contribución de las personas más pobres es esencial aunque no se reconozca consumimos poco Reciclamos. Estamos acostumbradas a compartir lo poco que tenemos y, sobre todo, sabemos que cada persona, por insignificante que parezca, cuenta. Estas son contribuciones esenciales. Cuando conseguimos la unidad y el respeto, cuando somos capaces de crear solidaridad en nuestros barrios, entonces logramos re reponer las fuerzas que en el día a día se nos agotan por el esfuerzo de sobrevivir a la pobreza. Esta es la energía que permite cuidar el planeta sin dejar a nadie de atrás. Nuestra, nuestra resistencia humana y sostenible. Con esto termino, Margaret Mead, y, y, y enlazando con lo, lo que tú contabas, ¿no? Solo una sociedad organizada y con objetivos claros puede cambiar el mundo y de hecho es lo único que lo ha logrado hasta ahora. Vamos muy bien, vamos bien, estamos en ello, pero nos queda eh, mucho trabajo. Cada uno desde donde está, desde, desde esta casa que es nuestra casa, esta es la casa de la gente y a mí eso también me emociona, estar hoy aquí. Ojalá que sea la casa de los que no tienen casa y que esa sea eh, eh, la prioridad. ¿no? Eh, cada uno donde estamos, en las administraciones, en la universidad, y todas y todos en la calle. Que ese es el espacio que nos, nos, nos da razón de ser a lo que hacemos. ¿no? Muchísimas gracias. Bien, pues nos hemos limitado un pelín en el tiempo, son las 2 y 39, pero hay una, hay una pregunta de Luis Zarapuz, eh, dice, partiendo del sólido modelo de ladrillo y urbanismo consolidado durante décadas y asumido por la población, ¿por dónde priorizamos para desmontar este modelo y avanzar hacia un nuevo modelo sin generar rechazo social? Bueno, simplemente por aclarar, Eva, ¿eh? cuando yo traía aquí la sentencia, es la primera vez que le oigo al Tribunal Supremo hablar de esto. Es la primera vez que le oigo al Tribunal Supremo hablar de esto. El Tribunal Supremo ha sido un defensor a ultranza y sigue siéndolo del derecho a la propiedad. Y si no, recordar los episodios infaustos con el tema este de las cláusulas suelo, etcétera, ¿eh? Y el Tribunal Supremo, cuando habla de urbanismo, está empezando a hablar de esto. Es cierto que de esto hace mucho que estamos hablando y se han hecho iniciativas desde hace mucho tiempo. Pero yo lo traía aquí porque era el Tribunal Supremo, no por otra cosa. Sin más, era un Tribunal Supremo que se decantaba por una política pública que negaba digamos el derecho de propiedad del suelo a decidir el uso que se daba a su vivienda. Cosa que a muchísima gente con el tema de la vivienda de uso turístico le ha parecido una intervención bolivariana, es decir, ¿cómo que no es posible que yo sobre mi vivienda, esto lo hemos oído mil veces, y ha dicho el Tribunal Supremo, es lógico, es natural y además es exigible, o sea, no solo es, no solo es razonable, sino que además debe exigirse a las administraciones públicas que lo promuevan. lo traía por eso. El modelo de ladrillo, mira, yo recuerdo… Yo en esto soy muy pesimista, no os voy a negar, no porque llevo mucho tiempo hablando de esto, Eva lleva también pues, muchísimo tiempo hablando de esto, o sea que me imagino, y Jorge, pues igual. O sea que hay que decir que eh, el modelo es un modelo que, que está consolidado, eh, es un modelo que funciona. Yo recuerdo que cuando todo se fue al garete, la prioridad que tuvo el Partido Popular es sacar la ley de rehabilitación. Ya no se habla de la rehabilitación, ¿eh? no sé si os dais cuenta. A mí me da una pena tremenda, porque estamos hablando de derecho de la vivienda y nadie está hablando de la rehabilitación. Y hay gente que sigue sin poder subir a sus casas porque no tiene un ascensor. Ya no hablo de la eficiencia energética, que honestamente me parece un lujo. O sea, no digo que lo sea, ¿eh? digo que me parece un lujo cuando hay otras realidades de, de, del parque inmobiliario que están demandando soluciones mucho más urgentes que esta. Pero bueno, sin más, eh, creo que el modelo efectivamente está consolidado y que si no queremos... Eh, cuando, cuando se aprobaba el, la, la Ley 8 2013 que hablaba de la rehabilitación, uno de los motivos de la exposición de motivos decía es importante la rehabilitación porque tenemos que sostener el país y porque tenemos que dar de, se, dar de comer al sector de la construcción. Lo dice la exposición de motivos de la Ley 8 2013 y mirarlo. Es decir, claro, si nos ha ido la nueva promoción, ya no tenemos recursos de financiación para las, para las nuevas construcciones. Se nos ha ido un poquito todo este modelo al garete, pero bueno, tenemos la rehabilitación y es importante la rehabilitación no porque lo sea, sino porque da de comer. Así, ah, claro. Y el sector de la construcción en este país tiene un porcentaje del PIB, que en estos momentos sé, no sé si es el 13%, lo tiene. Y tiene un modelo de negocio, y yo recuerdo que cuando nosotros en el gobierno vasco empezábamos a hablar del alquiler, los promotores de Euskadi nos miraban con ojos, o sea, abrían los ojos y decían, ¿alquiler? ¿Y dónde está el interés de esto? Es decir, ¿dónde está el negocio? Yo creo que en el alquiler no hay negocio, decían ellos. ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que en las grandes ciudades algún negocio debe haber, porque el 30% del parque que está en alquiler es de grandes propietarios, con lo que igual resulta que algún negocio hay. Bueno, pues ahora ya se están empezando a interesar por el negocio, pero dar la vuelta al, al urbanismo, yo honestamente creo en, en las pequeñas realidades he sido más creyente de las pequeñas realidades que de las grandes de las grandes revoluciones y de los grandes discursos. Creo que podemos ir avanzando si vamos haciendo cosita a cosita. Y ya para terminar, voy a una anécdota que creo que no hay una mejor manera de ilustrarlo. A mí una vez cuando estaba directo, era director de suelo del Gobierno Vasco, me viene el alcalde de un pueblo, no diré el nombre, y me, no, no era grande, pero tampoco era pequeño, y me dice, "Yo me he dado cuenta que en mi pueblo hace falta vivienda protegida cuando me he dado cuenta que mi hijo tiene que emanciparse y no se puede comprar una vivienda. Así claro. Es decir, a partir de ese momento dice, yo como alcalde, la, su reflexión como alcalde era esa. Yo como alcalde, si mi hijo, no por ser su hijo que era especial, sino mi hijo de clase media, o sea, a ver o sea, si una persona como mi hijo no se puede en mi pueblo, no se puede comprar una casa, necesito hacer algo necesito hacer algo, porque es que mi hijo va a tener que irse a vivir a otro pueblo, y no tiene demasiado sentido entonces he mirado el plan de urbanismo y he mirado, ¿cuántas viviendas protegidas vamos a hacer en el... Ay, pues no tenemos ninguna y entonces cogió, descolgó el teléfono y dice Íñigo, necesito hablar contigo bueno, pues hoy hay, no sé si 100 viviendas en ese pueblo, yo no sé si vive el hijo del alcalde honestamente no lo sé, igual le tocó igual no lo tengo en el sorteo, no lo sé pero bueno, la reflexión pública iba por ahí para que veáis ¿A qué nivel estamos? ¿vale? O sea, estamos, a, estamos a ese nivel. Por lo tanto, no me gustaría vender motos. Yo soy, en ese sentido, soy pesimista, creo que hay que hacer la revolución de las pequeñas cosas. Casa del alcalde, ¿no? sí. eh, A mí me gusta mucho una frase de Eduardo Galeano, que dice que, la, que le comentaba yo a una compañera del CAES, ¿no? Eh, que la desesperanza es para tiempos mejores. Eh, un, un, un catedrático de, de, de nuestra escuela decía que la transición se va a producir sí o sí. O sea, vivimos vamos a tener 9.000 millones de habitantes para el año 2050 y tenemos un, un, un planeta de recursos finitos. La transición se va a producir. El problema es el sufrimiento asociado que va a ir a esa transición. Yo me acuerdo... Hace ya muchos años, mi hijo tiene diez, o sea, hace 10, porque mi hijo tiene 19 y yo y, y tenía 9 años, yo iba contándole a mi marido eh, el libro, no sé si lo habéis visto, del fin de la era del petróleo, ¿no? con todas las consecuencias que el fin energético tenía, sobre todo el modelo de producción, que si veis las curvas del PIB y las curvas de explotación de los recursos eh, del carbón, van paralelas. El crecimiento, el modelo que conocemos ha ido asociado a la explotación de unos recursos que son finitos. ¿no? Y de repente, yo creo que mi hijo estaba dormido y de repente me dijo, mamá, ¿y cuál es el problema? yo dije, ostra con nueve años estarse enterando de esto, ¿no? Réyete tú, de lo de los reyes magos no son... Bueno, eh, y entonces le dije, hijo, yo me intenté relajarme, ¿no? Hijo, ¿y tú no ves el problema? Y dice, no, mamá, porque tú dentro de 150 años, 200 años estarás muerta y yo con no tener hijos, bueno, esto... Eh, yo a los alumnos también les cuento eh, que los modelos han ido cambiando. El Imperio Romano creía que era inamovible, pero el Imperio Romano empezó a fisurarse por dentro y por fuera. Y aparecieron los bárbaros, que por cierto no tenían nada de bárbaros, otra vez el discurso, que eran los autóctonos que lucharon contra el imperio romano. Eh, podría estar así hablando a lo largo de la historia de modelos eh, políticos sociales que consideraron que era eh, lo único, la única alternativa. Y los modelos se transforman. De hecho, voy a, voy a corregirlo, no se transforman, los transformamos. ¿vale? El poder no se cede, el poder se toma a través de organización colectiva con lo que decía Margaret Mead. ¿no? Eh, y cierro con otra frase que también me, me gusta mucho, de, de Fernando Fernández Vidal, que dice que eh, lo realmente revolucionario es el poder creativo de la esperanza, es demostrar que la realidad es transformable. ¿no? Y yo creo que en esas estamos. Y al final, pues si no lo logramos, no pasa nada. Desaparecemos como especie y el planeta se quedará estupendamente. El problema vuelve a ser el sufrimiento asociado, ¿no? para mí, ¿no? de de quienes sistemáticamente se quedan fuera ¿no? y viven eh, esa situación de exclusión. Bueno, yo también soy, es decir, las, este es un país adicto. Este es, tiene dos adicciones, el ladrillo y el turismo. Eh, y no hay, no hay salida. Eh, hace cuando en la anterior crisis una concejala del Ayuntamiento de Madrid, mmm, a la administración de la Botella, hizo un bueno, hizo un informe, hizo un, pues, un Ay, lo que se hace antes de la confesión, eh, perdón de los pecados, ¿no? Reconocerlos. Sí, un acto de construcción bastante fuerte, que desastre este urbanismo desarrollista, no lo teníamos que volver a hacer, fuera de la trama urbana, esto no era ciudad, eh, duró un par de años, en un par de años estaba en una socini, <ríe> el consejo de dirección, con lo cual... <ríe> eh, y entiendo que, bien, todo lo que se está haciendo aquí, eh, vamos a volver a reflotar el... El plan del Este, pues, pues a, otra vez a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, hasta que, pues como los barcos balleneros en el siglo XVIII y XIX, hasta que un día alguien inventa la luz, y esto ya no da más de sí, y hay que cerrar el kiosco. El, el fin titanio. de la historia. Eh, quizá trasladar la idea de que esto traslada estabilidad, y que la estabilidad es interesante, también para los que mandan. Eh, cuando hice el libro del urbanismo disperso, en Euskadi no hay urbanismo disperso. Salvo, bueno, en Vitoria quizá. Pero en Vizcaya y Guipúzcoa no hay. Ya había, no hay. Es un lugar donde el, el. digamos, el mapa político es el mismo que hace 15 años, más o menos. <risa> más o menos. Es decir, <risa> no, lo comento. Perdona, eh, lo comento por porque. Eh, antes me ha preguntado, oye, ¿es verdad que en Euskadi en suelo urbanizable el 75% de la vivienda tiene que ser protegida? Y dice, sí, es verdad, eso está en la ley. ahí. Dice, sois, sois unos exagerados, sois, sois tú. Y le digo, no. ¿Sabes para qué ha valido? Para que no se hagan suelos urbanizables. Para que no se hagan suelos urbanizables. Porque mucha gente dice, me ese follón, salvo en Vitoria. Y en el resto no se han hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la reserva altísima de vivienda protegida es un impuesto e e ecológico, digámoslo así para decir, solo si el 75% de la vivienda sale protegida, merece la pena con los suelos si no, ya estás pensando en el centro de la ciudad, y honestamente Vizcaya y Buzcoa, que ya la conoces es así, o sea, es, es, es mucho de valle, por lo tanto la urbanización de ladera no va a ser barata y los números no sería de extrañar que no salieran que no salieran bien Salen en Vitoria, porque había mucho suelo público y porque el suelo público es llano. Pero en Vizcaya y Puzco no salen. Entonces, claro, ¿qué hemos conseguido? Yo creo que una cosa fundamental. Igual no es tener mucha vivienda protegida, es no tener suelo urbanizable. Es decir, no tener suelo urbanizable que se urbaniza en base a una especulación o en base a la necesidad de dar de comer al ladrillo. Sencillamente porque tiene que pagar tanto coste, digamos, económico como destinar el 75% de la vivienda protegida, que a la promoción privada no ha interesado. Y solo se ha desarrollado en el caso de que ha habido grandes bolsas de suelo público. Sin más. No, era por aclararlo. ¿eh? Bien, pues cerramos la, la jornada por hoy. agradece a Jorge, Íñigo y Eva. Y mañana seguimos. ¿vale? Mañana seguimos con el tema.